No me lo puedo creer, me estoy auto -hiriendo. me estoy un poco destruyendo, quizás ya me esté muriendo. Bien, pensé que nunca estuve suficientemente salvaje. Creí que sí, que era suficientemente Y ahora no quiero perder tiempo Averiguando si lo fui o no Lo lamento Me parece un juego íntimo ¿A qué vienen esas dudas? Si sabes muy bien quién eres ¿Dónde vas? ¿Y dónde? Vienes. No me lo puedo creer, me estoy auto hiriendo, me estoy un poco destruyendo, quizás ya me esté muriendo. Las fantasías siempre me gustaron, llevo un dueño fantástico dentro. Sube si gané o estaba perdiendo, pero con tus besos yo me fui al infierno y ahora se me hacen los días más largos. Me doy cuenta cada día lo que estoy perdiendo. Mi corazón y mi alma se están destruyendo, lejos. Agobia lo que estamos perdiendo. Bien, pensé que nunca estuve suficientemente salvaje. Creí que sí que era suficientemente. Y ahora no quiero perder el tiempo. Averiguando si lo fui o no, lo lamento. No me lo puedo creer Me estoy autohiriendo Me estoy un poco destruyendo Quizá ya me esté Muriendo quizá Ya me esté